¿Qué tal amigos? Transmitiendo completamente en vivo desde Radio Switch y hoy con mi gran amigo Osvaldo Mesa. Estamos en el trasbambalinas de su producción de tu programa... Al Chile... Todo, y, con, y con mucho huevo. Ah, al chile, al chile como debe ser. Claro y raspado como decimos en Venezuela. Ay, hermoso. Qué gusto tenerte aquí en Radio Switch, a todo el staff de Al Chile. Bienvenido de verdad gracias, con, gracias. con todo tu esfuerzo, con todo tu amor. ¿Y dónde podemos encontrar tu canal? ¿Cómo podemos disfrutar de tus programas? Bueno, fíjate que estamos este, en el canal de YouTube. Ahí búsquenlo como Al Chile Osvaldo Mesa. ...pues fácilmente va este, a aparecer... ...al principio como que lo buscaban y no salíamos... ...pero fíjate que el programa ha estado como arrancando con buen augurio... Claro. ...y ya la gente lo pone así en YouTube... ...y ya le aparece el segundo el programa... ...entonces quiere decir que vamos bien. Oye, ¿y cuál es el concepto de tu programa? El concepto del programa es simplemente conocer a la, la parte humana... ...de las personas que estamos justamente aquí delante de cámara, ¿no? Y de lo que estamos haciendo en tiempo de pandemia... ...de platicar un poquito este, sobre la puntualidad, sobre la soberanía... ...sobre las cosas que nos estamos manejando ahorita y ser un poquito más empáticos, de eso se trata ahorita el programa. Muy bien amigos, pues sigan al Chile, una disculpa si sale medio quemada la toma, pero en este momento el protagonista es Puerto ah, Vallarta... Exacto nuestro hermoso y maravilloso Puerto Vallarta, este lugar milagroso, maravilloso que tenemos y por lo pronto en este viernes turístico de qué hacer en Vallarta a través de Radio Switch, invitarlos a patinar en hielo. Así es, aquí a escasos unos metros tenemos una pista de hielo para patinar. Recuerden que 150 pesos una hora, 80 pesos media hora. También Vinoteca México tiene promociones para este fin de, su, de semana que van a estar publicados aquí abajo de esta transmisión para que ahí lo sigan también con nuestros amigos de Honda Comoto, Marzo tiene bonos muy buenos para que nos motoricemos o nos motoricemos con Honda Comoto, bonos que van desde mil hasta doce mil pesos para que ya adquieran una moto nuevecita. También salón de fiestas Tiki un lugar increíble para divertirse desde chiquitos hasta grandototes. Las instalaciones están increíbles, están en punto eh, banderas entre el aeropuerto y Plaza Marina, ahí se encuentra Tiki Y hoy, María y en Viudas de Zapata, o sea que tenemos muchísima actividad para disfrutar con Radio Switch en qué hacer en Vallarta, recordarles también, y más bien les estoy anunciando que ya, si Dios quiere, próximo viernes, la primera caravana Radio Switch, ah, participando por ahí, ah, Honda místame. Comoto, Ford, claro sí, que sí amigo, yo claro quiero, yo sí. quiero acompañarte sí, pues sí, aprovecho sí. ahorita que estoy en tu espacio y yo sé que nosotros te promocionamos por ahí con el, con esta Rumors Care salón. salón vimos, claro, no ir y visitarnos ahí en Plaza Caracol. Así es, y también mi amiga Marely Body Perfect and Beauty. Tú sabes que a veces uno hace ejercicio y que la lonja y la grasa localizada. Bueno, ella tiene aparatología especializada. La longe, la longe. está aquí en Francia, eh, 109, 102 local 9. Bueno, atrás del HCBC, en la placita esa donde están un montón de negocios. Perfecto. Ahí en, en el en, subiendo en el local número 9, en una portecita de madera. <risa> Lo mejor en aparatología. la aparatología, Buenísimo, momento. sí, sí, sí, ya les dije cómo llegaran. <risa> les dije, no, no sé la dirección, pero sí se ubica los amigos, y, y no es por nada yo la verdad no creía en esto de la paratología, pero me fascina porque son terapias de hora y media y te remodela y te no, ¡Nah, espérate <risa> <risa> oh, pues, estate quieto pues. en lo que no sabe Lisa, es que como estamos detrás de cámara de al chile todo lo que estamos haciendo es al chile, o sea nos tienes que mostrar completamente y no pueden perder el programa con Elizabeth y esta invitada que ahorita vamos a, a traer aquí, que es Estela, la puedo nombrar, Estela Rosas, claro. que es una excelente cantante, que a ratito vamos a grabar con ella, así que no se pueden perder este programa que va a estar muy bueno. Los dejamos picados para que se enlacen al programa de YouTube, vamos a poner el link en, en la descripción y debajo de esta transmisión para que sigan el programa también de Al Chile, a, a través de Radio Eso. Switch. Gracias, gracias a ti, hermoso. mi amor. Nos vemos, gracias Héctor, gracias a todos. hasta luego.